¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en la Ciudad de México. En esos momentos me encuentro en la Catedral Metropolitana aquí en el Zócalo de la ciudad, pero antes les voy a decir cómo pueden llegar aquí. La forma más fácil de llegar es el metro y te recomiendo que llegues a la estación Zócalo, que sale justo en la Plaza de la Constitución, que es el mero centro. muchos sabrán o quizás no, yo soy residente de aquí de la Ciudad de México, pero el día de hoy quiero hacer algo diferente, quiero ser turista en mi ciudad, disfrutarlo como turista, valorar lo que tenemos y demostrarles todo lo que pueda de estos lugares. En este caso vamos a entrar a la catedral, vamos a ver si podemos subir al campanario, cómo le vamos a hacer, yo les voy a explicar todo para cuando vengan, porque seguramente si vienen a México va a ser el primer lugar que visiten, seguramente van a pasar por aquí o van a querer pasar por aquí y es una ciudad increíble. Y la verdad tiene muchas cosas que ofrecer, así como todo México. Ahorita me está acompañando mi mamá. Y vamos a ver, estaba viendo que sí se puede subir al campanario. Diario me parece de martes, bueno, no diario, pero de martes a domingo. Así que vamos a ver, pero vamos a empezar. Ya te estoy hablando demasiado, perdón. Estamos adentro Vamos a dar una vuelta rapidísimo. Estoy hablando bajito Porque no puedo hablar tan fuerte Pero Es de las pocas veces Que no nos toca celebración Cuando entramos a una catedral Ahora sí les puedo enseñar Más cosas Para los que quieran Venir a visitar Para que se animen Vean Vean, vean, vean. Para que se den una idea Está muy muy padre Ustedes pueden tomar fotos Pueden pasar Turistear Mientras no haya celebración pues vamos a seguir Bueno si quieren subir Al campanario Lo que tienen que hacer es En la entrada derecha A unos que 10 metros más o menos a la derecha está este módulo donde van a poder comprar su boleto cuesta $35 pesos por persona y pues está, está padre la verdad está muy padre, pueden entrar a la hora que quieran, ahorita vamos a subir la entrada está justo al costado del derecho de la donde compramos los boletos hay visitas guiadas pero pues no nos gusta esperar así que vamos a empezar nosotros, ustedes tomen una vista guiada no sean desesperados como yo suben esta bonita escalera en forma de caracolito ¿verdad? está un poquito pesada así que pues llévanse a su paso ya está también un poco desgastado por el tiempo ahorita nos vamos allá arriba va y otro comentario que se si son que tengan un pedacito de miedo porque ese lugar está un poco encerrado ya llegamos no está tan pesado estamos justo justo arriba en este lugar tengo que <ríe> el piso también porque se pueden caer. Y desde aquí se puede alcanzar a ver el templo mayor. Yo creo que sí vamos a hacer un video de eso después. Porque no creo que me dé tiempo. La verdad es un recorrido muy grande y que está muy interesante. Así que yo creo que va a ser muy chido el recorrer el templo mayor. Pero vean nada más la vista que tenemos. Normalmente la gente no sube al campanario. Como que se queda nada más con lo de abajo y ya. Muchas gracias pero estamos ahorita literalmente en el techo, es como una bóveda Estamos encima de la catedral, ¿pueden creerlo? <risa> Vean ahí está una cúpula, tiene unos, unos vitrales muy interesantes Yo creo que se sí, ha de ser de Matías Geritz, la verdad Miren, Ahí está la, la cúpula de la capilla que está al lado y tenemos las dos torres Por aquí hay un guía que también está dando igual y ahorita nos colamos un poquito para ver qué podemos hacer, pero mientras disfrutar esto, la verdad está muy interesante Vamos a acercarnos al guía a ver qué dice Como la campana castigada. Esto se debe a que en el siglo pasado, en 1943, un campanero inexperto que no tuvo las deducciones necesaria Al estar girando, girando la campana, no alcanzó a retirarse rápido, fue golpeado en la cabeza con el contrapeso y lo mató. Los señores canónigos de aquel entonces tomaron la decisión de imponerle un castigo a la campana. Esto es. Siguiendo una tradición de hace varios siglos, el castigo consistió en que jamás volvía a tocar. Para eso le quitaron su madajo y la amanaron. Así estuvo castigada por más de 50 años. Observen ahí en el cuerpo de la Calvara, tiene una cruz marcada de rojo. Eso simboliza el accidente de Argentina. Bueno, pues terminamos por ahorita esta pequeña visita. Vamos a continuar con este video. Si están aquí también, algo que seguramente les interesaría sería ese edificio que está enfrente. Es ese. Es Palacio Nacional y si sí se puede entrar, se puede accesar. Me parece que es gratis, ahorita preguntamos. Pero antes de llegar a Palacio Nacional, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Si te va gustando, dale like. Porque así seguiré subiendo más videos por ahorita tener una serie de videos aquí en la Ciudad de México Porque dije, quiero ser turista en mi ciudad, ¿por qué no? Entonces suscríbete si quieres más videos así Te invito a ver los videos que he hecho antes He estado en varios lugares y quizás te sirvan esos consejos Te sirvan mis experiencias, sean buenas, sean malas Pero seguramente te van a servir de algo Vamos a continuar con el video por ahorita Importante y curioso es que al lado de la catedral podemos encontrar danzantes prehispánicos, bueno, personas que hacen bailes prehispánicos, personas que hacen limpias, por si estás muy salado, tienes mala suerte, no encuentras novia, quizás necesites una limpia, pues aquí es el lugar perfecto. Vamos, Lo único que tienes que hacer es mostrar una identificación, enseñarles al oficial o lo que sea, te dan un bofetito así, y pues ya puedes pasar, me parece que puedes tomar fotos sin flash, ya estamos a punto de pasar. Si quieren aprender un poquito sobre México, seguramente piensan en el Museo de Antropología, pero también les recomiendo Palacio Nacional para tener algo diferente, porque no es tan popular como el Museo de Antropología, pero está muy, muy padre. Podemos encontrar un poco de todo, miren ese jovenzuelo, yo lo conozco, lo he visto en los billetes de 20 pesos, miren, miren, ahí está. Ahorita empezamos a recordar el lugar, está súper cómodo, no hay nada de gente, súper padre, súper padre. Plan, en este momento estoy en la habitación donde murió Benito Juárez. El de los billetes azulitos de 20 pesos. Por si, si es que no son de México, lo van a encontrar en el billete de 20 pesos. Él es Benito Juárez. La verdad está, está padre, me, me deja impactado hace mucho que no había. No sé, creo que nunca he entrado de hecho aquí. No me había dado esta oportunidad. Vean los vitales. Imaginarse que los presidentes antes vivían en este lugar. Ahorita ya es más un museo que otra cosa. Pero vean todo esto. Aquí ya está más tranquilo, pero las decoraciones de las otras habitaciones, puf, no manches. Ja, Increíble en un cuadro de la catedral. Nosotros estuvimos ahí arriba hace unos momentos. <risa> la verdad está grande, está grande el palacio. Toda esta exposición está muy grande ¿eh? y es gratis. Incluso para extranjeros es gratis, solo con una identificación. Ya salimos de, de toda esa zona que era como un homenaje a Juárez. Ahorita nos vamos a dirigir... Hacia el jardín botánico, la verdad está enorme este palacio, vean todo lo que es Parece como si fuera un complejo enorme Y por fuera solo se ve cuadrado La verdad en esta parte del jardín, es este jardín efectivamente Es muy pequeño, a lo mejor llegan y dicen, ay oh, feo, no sé. Pero está muy tranquilo, está muy muy tranquilo Se pueden sentar en alguna de las bancas que hay ahí Se van a sentir como que están en el otro lado No se van a sentir en la Ciudad de México, no hay nada, nada, nada de ruido, se los prometo Pueden relajarse un rato aquí, pasar unos 5 o 10 minutos en lo que descansan o si quieren más quedarse a platicar. Está súper, súper, súper tranquilo. En serio, se siente como si transportadas a otro lado completamente diferente. No sé cómo explicarlo. Tienen que venir para sentirlo. Ahorita ya vamos a subir, vamos a accesar a donde están los murales de Diego Rivera, que seguramente son muy bonitos porque... Esto es un artista y sale en el billete, uno de los billetes con más denominación junto con Frida Kahlo, que es el de 500 pesos. Ahorita van a ver, ahorita no, más para que sea un ligero camón y gratis, lo repito, gratis. Ahorita ya estamos subiendo unas escaleras, vean ese enorme mural. La verdad, yo admiro mucho a todos los pintores porque, en serio, o sea, le invierten mucho, le invierten mucho, lo hacen con gusto, reflejan un montón de cosas. Luego no los valoramos mucho de vida hasta que se mueren, ¿no? Pero, ¿vean esto? Uf. Ay lo que falta Vean, estamos siguiendo el recorrido Todavía no acaban, no eran solo murales Tenemos varias salas de exposiciones Ustedes pregunten si pueden entrar y ya pasan Porque hay unas que tienen cortinas y como que te impone un poquito Y dices no, no a lo mejor no dejan pasar Pero ustedes pregunten, pasen Así ¿Puedo pasar? Sí, pásale Y se pasan, pueden entrar a lugares como estos Vean Vean qué bonito está Está muy bueno, Miren, miren, miren Está muy interesante este lugar. Te llevas cada sorpresa. Miren, para que me crean. En este billete es el que les decía de 20 pesitos, 20 pesos azul. Está ese señor. Benito Juárez, por si no son de México. En serio, vean, vale, vean. Vale, vale. Compárenlo, compárenlo ustedes. Es exactamente el mismo. ¿Mm? Y pues se acabó el recorrido del Palacio Nacional. La verdad estuvo muy largo. Puedes pasar un buen tiempo. Quieres, apreciando todas las obras que encuentras aquí, todas las piezas, los murales puedes pedir una visita guiada este, la, tienen costo también, lo puedes checar en la página de internet pero algo muy importante, pues quizás les haya gustado el video y pues quizás quieren que haga más videos acerca de la Ciudad de México que es mi ciudad así que pues, por favor los invito a que se suscriban a mi canal y que comenten aquí abajo si les gustó el video o qué podría mejorar, qué lugares les gustaría que visitara si son de la Ciudad de México y están viendo este video ¿Qué lugares creen que podríamos presumirles, podríamos presentarles a las demás personas que no son de aquí para que lleguen, visiten y les guste la ciudad? Y pues suscríbanse por favor, dejen su buen like si les gustó, dejen su comentario y nos vemos en la siguiente. Adiós.